En este vídeo te vamos a mostrar cómo conseguir la moneda CryptoGPT, un proyecto orientado a inteligencia artificial y competencia directa de ChatGPT. Además, también veremos cómo participar en esta nueva promoción en la cual van a repartir 60.000 dólares en premios. CryptoGPT es una capa 2 que utiliza la tecnología ZK Rollup. El protocolo está abierto a bibliotecas de base de código masivas, lo que permite un puente de acceso fácil y rápido para desarrolladores y usuarios. Puedes encontrar más información acerca de este proyecto en su página web oficial, te la vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo y si te gustaría que hiciéramos un review más a fondo sobre este proyecto te animo a que te dejes un like, te suscribas y nos lo hagas saber abajo en la caja de comentarios. Desde el banner principal de BitGet, tenemos aquí la pestaña de ver más para poder ampliar toda la información al respecto sobre estas promociones lo vamos a ver a continuación, pero antes vayamos directamente a ver cómo funciona el launch pool, ya que realmente es súper sencillo. Para ello debemos acceder desde de la pestaña de Earn y aquí dentro tenemos la opción de Launchpool. Desde esta opción vamos a poder ver todos los proyectos que ya han sido listados, también veremos los que están activos actualmente y los próximos que vendrán. Por ejemplo, tenemos aquí GPT y en este caso nos indica que dentro de tres días y 17 horas podremos empezar a hacer staking con nuestros fondos de BGB, hay un total de mil dólares que se van a repartir para todas las personas que estén haciendo staking durante 5 días. Si hacemos un poquito más de scroll tenemos otros proyectos que están activos de hecho yo personalmente estoy participando en estos dos, tengo fondos en ambos y estoy recibiendo estas dos criptomonedas únicamente por depositar aquí mis fondos de BGB es tan simple como por ejemplo en este caso damos clic a hacer staking ahora y nos aparece este recuadro en la parte inferior. Ahora mismo únicamente tengo disponible 2.3 BGB, el mínimo son 3 BGB y ya estarías generando esta criptomoneda y también puedes reclamar en cualquier momento. Si pulsamos en esta opción, aquí tendremos la cantidad con la cual estamos haciendo staking, en mi caso son 1700 BGB, le daremos a máximo y le daremos a confirmar. Los fondos automáticamente pasan a nuestra cuenta de spot, lo tenemos aquí en activos y ya podemos volver a hacer staking ya sea en el proyecto de Velo o en los otros que estén activos. Vamos a hacer el ejemplo directamente en Velo, aquí abajo ya nos aparece el saldo que tenemos disponible, en este caso serían 1.702 BGB, le daremos a máximo, le damos a confirmar y listo. Ya tenemos los 1.702 tokens haciendo staking y generándonos la criptomoneda Velo. En este caso en particular faltan 8 días y 17 horas para que finalice este pool y deje de pagar las recompensas. Tienes que ir fijándote en cada uno de ellos para ver un poco cuáles son los días en los cuales puedes estar obteniendo esta criptomoneda. En el caso de GPT me ha interesado mucho ya que si vamos a la gráfica ha salido hoy día 10 al mercado y podemos ver el mechazo inicial que ha tenido que ha tocado prácticamente los 8. 8 céntimos de dólar si ampliamos un poco más el gráfico podemos ver realmente que el precio se ha mantenido en unos rangos bastante buenos teniendo en cuenta lo que generalmente pasa con estos nuevos listados ¿no? que siempre tiende a caer Acaba de salir hace muy pocas horas, hay que darle más tiempo, pero el proyecto realmente parece que tiene bastante buena pinta. Para encontrar esta criptomoneda en el gráfico, tan solo debes buscarla en este pequeño recuadro, al igual que con, por ejemplo, la criptomoneda BGB, ya que si quieres hacer staking tendrás que obtenerla. Debes seleccionar en BGB y a continuación ya podrás comprarla con USDT, con Bitcoin o con otros pares. Volvemos al banner principal de BitGet y aquí tenemos ya el botón para ver toda la información acerca de esta nueva promo. Realmente tenemos cuatro opciones para poder llevarnos diferentes premios, ya que se van a repartir un total de 60.000 dólares en recompensas, pero realizando una serie de acciones distintas. Algo muy importante para todas las promos de BitGet, tienes que registrarte siempre, ya que si no te registras y estás realizando las tareas, no vas a llevarte ninguno de estos premios. Por lo tanto, tenerlo muy en cuenta siempre en BitGet, hay que registrarse. Para ello, tan solo le damos clic a este botón de registrarse ahora y automáticamente nos abre esta nueva pestaña en la cual tenemos que pulsar sobre este botón y listo. En mi caso, yo ya estoy registrado, pero a ti te aparecerá para que te registres. Si volvemos a las instrucciones realmente es muy sencillo en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí vamos ayudando a toda la comunidad a tiempo real. Básicamente tenemos cuatro opciones en las cuales podremos llevarnos distintos premios. Por ejemplo, la primera de ellas nos va a dar un 5% de cashback para todos los usuarios que depositen la moneda GPT. Hay un fondo total de 3.000 dólares en GPT para repartir. El máximo por persona será de 50 USDT. La promoción número 2 es para nuevos usuarios. Si no tienes cuenta en BitGet, este es un muy buen momento porque únicamente por crearla y realizar tu primera operación de trading en spot de cualquier monto, muy importante, te van a dar 5 dólares en GPT totalmente gratis. Pasemos al número 3. Esto es un bono exclusivo para traders en spot y en este caso debemos acumular un volumen de trading en GPT y USDT que alcance los 100 dólares para compartir este premio de fondos de 5.000 dólares. Muy sencillito, lo vamos a ver también a continuación, pero es muy simple. Por último tenemos la promoción número 4 en la cual se van a repartir mil dólares en premios y esta promo es para las personas que hagan grid trading o trading en margen, ¿vale? Son apalancados, hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos perder realmente mucho dinero si no ponemos stop loss, etcétera, ¿vale? Realmente muy sencillito participar en estas promos. Nos podemos llevar diferentes recompensas. Estamos trabajando con BitGet y la verdad es que es un exchange que nos está encantando porque hay múltiples formas de recibir airdrops y todo tipo de criptomonedas de forma bastante sencilla. Abajo también tenemos los términos y condiciones. Esto siempre me lo preguntáis y nos dice que siete días hábiles después de que finalice la campaña será cuando se repartan las recompensas. ¿Vale? Hemos estado participando ya anteriormente en otras promos y prácticamente siempre funcionan igual. Cuando finaliza la promo, siete días después, el equipo de BitGet verifica internamente y demás que todo esté cumplido de forma correcta y listo, hacen el reparto de recompensas. Para acceder a los pares directamente, aquí arriba tenemos ya los links, por ejemplo, en Trading en Spot de GPT y USDT. También tenemos el Grid Trading y aquí tenemos algunos consejos para hacer trading en Margin Trading. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que crees la cuenta en BitGet, la puedes usar sin K y C, sin ningún tipo de problema... Y es una herramienta muy buena para conseguir todo tipo de criptomonedas gratis y especialmente las nuevas que todavía no han sido listadas en otros exchanges. Tenemos potencial de revalorización en muchas de ellas. Por lo tanto te animo a que te dejes un buen like, te suscribas y actives la campana de notificaciones ya que estaremos trayendo nuevos vídeos con todas estas oportunidades. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.